Sábado por la noche. Estás desnudo o desnuda en una habitación. Del lado izquierdo y al fondo de esa habitación a media luz, alcanzas a ver un espejo que está recargado sobre la pared. De él cuelgan unas cuantas prendas, calcetines, un pantalón y una blusa blanca. En medio de la oscuridad y de la música que se escucha de fondo, te acercas a ese espejo y observas tu figura sin ropa, tu figura sensual, tu figura erotizada en la película. Querido Toastmaster, distinguida presidenta, amigos y estimados seres desnudos frente al espejo. Muchas veces pensamos que la intimidad tiene que ver con el sexo. Desde la misma expresión que utilizamos como sinónimo de tuve relaciones íntimas con alguien, hasta esa imagen mental que evoca ese concepto. Sin embargo, en esta experiencia humana y sensible que vivimos, hay más que solamente sexo, para describir lo que realmente significa tener intimidad. Hace unos meses, quizás poco más de un año, Tenía una conversación con una persona muy especial en mi vida. A la distancia, si tú la observas, vas a ver una, una mujer hermosa, fuerte, siempre dispuesta a dar de sí para ayudar a los demás. Vas a ver a una mujer que es directa en decir lo que siente y que nunca va a tener miedo de expresarse frente a la injusticia. Pero en esa ocasión, y conforme la noche caía sobre nosotros, me dijo... Desearía simplemente dormir y no despertar más en este mundo lleno de dolor y miseria. Porque haga lo que haga, nada va a cambiar. Aunque ella y yo jamás tuvimos nada y nunca estuvimos desnudos en una misma habitación, esa noche observé el dolor de la impotencia y la desesperanza observé el dolor de vivir en un océano y solamente tener un pequeño vaso para recoger lo que se desborda. Observé esa noche un momento de intimidad. Porque la intimidad tiene que ver con la verdad, con tu verdad. ¿Y qué tanto puedes compartirla con alguien? En otra ocasión estaba solo en mi departamento, estaba trabajando un día como cualquier otro, nada significativo. Uno de mis mejores amigos me llama y me dice que su pareja había terminado con él a través de un mensaje de WhatsApp. Pues hasta aquí lo dejamos, le había dicho. En un primer momento la conversación era un vómito de amargura in ininteligible, que lo mismo era maldecir a esta mujer que decir que ella no valía nada para él y que no la necesitaba y que ella se lo perdía. Pero conforme fueron pasando los minutos y el enojo se fue disipando, el ego terminó por quebrarse. Y fueron los tres minutos de más dolor que he experimentado en una llamada telefónica. Y aunque no estaba físicamente con él, pude observar su rostro sumido en la pena, enrojecido por las lágrimas. Podía verlo abatido y encorvado, sentado en la mesa de su cocina con unas zanahorias a medio cortar. Y detrás de todas esas capas de un hombre macho, de un hombre fuerte, de un hombre brillante, podía haber un alma sensible que estaba herida. Y esa noche, a kilómetros de distancia, tuvimos un momento de intimidad. Porque la intimidad tiene que ver con la vulnerabilidad y con qué tan real, para bien y para mal, te puedes mostrar con otra persona uno de los momentos más difíciles de mi vida fue en un viaje que tuve con mi pareja. Y esa noche estaba yo cansado, cansado físicamente. En el hotel, prendí la tele, el aire acondicionado, me recosté sobre la cama, que estaba tendida, estaba fresca. No estaba desnudo, pero sí tenía puesta solamente la bata del baño que me cubría hasta la rodilla. Ella se acercó hacia mí, me empezó a besar el cuello... Algo que sabe, que me fascinaba. Pero yo estaba perdido en la película que estaba en la televisión. Y después de unos minutos fue evidente que yo no estaba reaccionando. Se detuvo. Me observó con una expresión como recriminante. Y en ese momento entendí lo que me estaba queriendo decir. Apagué la televisión. Comencé a besar. Pero conforme la interacción física se estaba dando también surgió dentro de mí una sensación de extrañeza y de rechazo. Como si yo me viera a la distancia y no pudiera conectarme con eso que estaba sucediendo. Y estaba sintiendo realmente en ese momento que eso que estaba sucediendo era un error. Esa noche tuvimos relaciones sexuales, pero no habíamos tenido intimidad. Y esa noche me di cuenta que tenía que terminar la relación con ella. Queridos amigos, la intimidad es mostrarte como eres, auténtico, vulnerable, oscuro, derrotado, poderoso, es pararte frente a un espejo y ser compasivo, es mostrarle a esa persona que está frente de ti cuál es tu verdad y que en ese momento en el que estás parado frente a ella, su respuesta sea... Estás seguro conmigo. Eso es intimidad.